¿Tienes una impresora 3D y te has planteado aprender alguna vez a hacer tus propios diseños? Bueno, pues yo soy Sai Conner y en esta serie de vídeos te voy a enseñar cómo vamos a empezar a utilizar Blender, un programa completamente gratuito y súper potente para poder hacer nuestros propios modelos. Aquí tenéis mi página de cults y mi Instagram, donde podéis ver algunos de los trabajos que llevo haciendo un par de meses. Y la verdad es que cuando empiezas a hacer tus propios modelos se te abren todo un mundo de posibilidades, tanto es así que puedes incluso monetizar tu trabajo. Yo llevo apenas dos meses trabajando haciendo estas cosas y ya estoy obteniendo ingresos. Aquí veis que con apenas 25 modelos que he subido en página de Kultz ya he vendido un total de 69 unidades y he ingresado 95,89. Si queréis también aprender cómo funciona la página de Cools, cómo subir los modelos, cómo poder posicionaros dentro de la página para poder tener más ventas e incluso hacer modelos gratuitos para que vuestro perfil tenga más visibilidad, todo eso lo vamos a ver en esta serie de vídeos. Así que lo dicho, descarga Blender y ve preparándote para aprender. En el primer capítulo vamos a ver cómo hacer nuestro propio cubo de calibración para nuestra impresora personalizado completamente a nuestro gusto y será un cubo que podamos tener solamente nosotros o que lo podamos publicar para que todo el mundo lo tenga. Si te quedado con las ganas de empezar y todavía no está el capítulo 1, tienes una serie de vídeos que te he dejado en las tarjetas para que puedas ir abriendo boca. Uno de ellos es cómo configurar Blender para impresión 3D y otro te explico cómo funciona Blender en 20 minutos. No obstante, en este curso vamos a empezar completamente de cero y todas estas cosas las vamos a ir contando poco a poco, dosificadas en cada uno de los vídeos. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Seikoner y me despido. Hasta luego.